tratado también, lo he pasado muy bien y he aprendido mucho. ¿eh? Gracias. Y, y seguimos viéndonos, por supuesto, cada noche en Televisión Canaria, si les apetece. ¿eh? Yo aprovecho. Eh, Vamos a lo importante. La clausura de este congreso corre a cargo del ilustrísimo director general de Ordenación, Innovación y Calidad de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte, don Gregorio José Cabrera Denis. Buenas noches. Buenas, buenas noches a todas y a todos. Yo ya he hecho lo que oriaba cuando estaba sentado con ustedes, es decir, ver que llega la persona que representa política y llegar en el último momento o irse en el primero. Pero hace unas horas estaba en, en Zaragoza representando a nuestra consejería y a la comunidad canaria en un congreso sobre actividad física y me ha encantado que en la última de las ponencias, casi al final, pues aparecieran precisamente elementos de los que he estado yo participando estos días en Zaragoza, queda era la importancia de la actividad física, de la salud y demás. Y yo allí en la intervención que tuve aproveché para eh, hablar de esos elementos que conforman esencialmente el sistema educativo y que a su vez están estrechamente interrelacionados. Y hablé lógicamente de actividad física, pero también hablé de las tecnologías de la educación y cómo ambas eh, se habían convertido en estos momentos en elementos paradigmáticos del sistema de los que probablemente vamos a tener que seguir hablando y trabajando durante muchísimo tiempo. Como sé que es muy tarde y que estarán agotados y agotadas, eh, solamente quería hacer también una referencia, y es que en esta semana que, que acaba de terminar, que yo sepa, y o igual fueron más, se inauguraron dos, dos aulas sensoriales. Una en un centro de educación especial, con lo que ello implica, y otra curiosamente en un centro ordinario de primaria. La, la de educación especial pues fue promovida de la consejería con la ayuda de la Caixa y por lo tanto financiada por nosotros. La del centro ordinario fue una apuesta de, del equipo de, de docentes eh, apoyado por la familia, buscado en los medios y, y creado en su aula sensorial que, que la trabajaban conjuntamente con la de psicomotricidad, la mitad de la clase iba a una, la mitad a otra y se iban intercalando cada 15 días. Y, y era maravilloso porque yo solamente fui a la primera, la segunda fue el viernes y estaba ya de viaje, ver cómo se puede integrar en un único mundo lo más avanzado de nuestras tecnologías con eh, el afecto, el cariño, eh, la empatía que podemos sentir como docentes Hacia esos niñas, esas niñas que están en nuestras manos, en los que se deposita la confianza del futuro en nosotros y en nosotras, sencillamente maravilloso. ¿no? y a mí eh, me han enseñado mucho desde arte, desde que he llegado y cómo esa imagen que yo podía tener y que mucha gente sigue teniendo de las tecnologías como un elemento muy identificado con las máquinas, con una serie de herramientas concretas, es algo mucho más amplio que afecta a las metodologías, que afecta a la organización de los espacios, que afecta nuestra propia capacidad para ser críticos y críticas con la realidad que nos, con el entorno, con la realidad que nos rodea. Así que muchísimas gracias. Estar aquí un sábado a estas horas me parece fabuloso y, y creo que indudablemente quienes se merecen el aplauso son ustedes por estar aquí y por el día a día, por el esfuerzo que realizan en nuestras aulas. Muchísimas gracias. ¿Sí? Bueno, nosotros antes de irnos queremos dar un, queremos agradecer al Ayuntamiento de Agüimes y especialmente a todo el personal que trabaja en este teatro cómo nos han tratado y cómo han colaborado con nosotros, así que un aplauso para ellos también, por favor. Porque ha sido increíble la atención que hemos recibido todas las personas que trabajan aquí. Así que al Ayuntamiento y a todas esas personas. Gracias.